contundentes que, que definitivamente necesitan acción inmediata. Eh, bueno, y, y digamos que en este sentido, eh, Roberto, ¿qué tan conscientes crees que están eh, los centros educativos y las familias de los riesgos que están latentes actualmente en el mundo digital? ¿Y qué estrategias y buenas prácticas recomendarías para acompañar no solamente a los estudiantes, sino también a los padres y a los docentes en este ámbito? Bueno, pues es muy interesante la pregunta porque fíjate, nosotros solíamos tener bueno, un poco de conflicto con la palabra concienciar, ¿no? eh, Concienciar eh, literalmente debería ser eh, ser consciente de los riesgos. Eh, creo que, eh, por lo que comentas, tanto la comunidad educativa como las familias ya empiezan a ser conscientes de que hay un verdadero problema, ¿no? porque además es evidente el impacto de la de, de la, la brecha digital o de la falta de acompañamiento, eh, bueno, pues ha generado un aumento de conflictividad que ya la estamos sufriendo todos en estos ámbitos. También desde el punto de vista de security, eh, voy a separar entre lo que es security y safety, porque security sería lo, la exposición a malware, ciberdelincuentes, ciberataques, y, se, y safety sería la responsabilidad de tutela que tiene un, un padre, madre o, o un profesor eh, eh, sobre un menor. ¿no? Entonces, en lo relativo a safety sería todo lo que venga de brecha digital, el, de esta falta de acompañamiento, esos serían los riesgos, y en lo relativo a SECURITY pues sería ciberseguridad pura y dura como la entendíamos hasta hoy. Eh, como os decía, tanto en SECURITY como en safety ya se es consciente, pero no es suficiente. O sea, además de ser consciente de los riesgos, necesitamos capacitación. Necesitamos saber, conocer los protocolos básicos de ciberseguridad, cuáles son las técnicas preventivas que nos ayuden a evitar esta, esta serie de problemas, etcétera. no Y además el hecho de que tengamos estos conocimientos no va, no significa que los apliquemos porque todos sabemos que no deberíamos utilizar dos contraseñas iguales en, en los cientos de servicios cloud que, que utilizamos, pero ¿quién no tiene eh, dos contraseñas iguales? Entonces hará falta un tiempo hasta que realmente eh, nos demos cuenta de que el sobreesfuerzo que nos pide la, la ciberseguridad muchas veces eh, merece la pena. Y solo en ese momento, cuando ya implementemos las medidas de seguridad que ya conocemos, seremos capaces de educar en edades tempranas eh, a, a los menores, ¿no? Porque además la mejor forma de educar es con el ejemplo. Y a día de hoy los propios adultos no estamos haciendo un uso seguro, ¿no? Esta, esta educación en edades tempranas será lo que nos permita tener una cultura de ciberseguridad a nivel social que nos proteja contra todo el, el cibercrimen que, que a día de hoy pues amenaza con convertirnos en la sociedad más vulnerable de la historia. Probablemente estamos entrando en un nuevo mundo eh, y, y con pocos conocimientos. O sea, casi casi hemos vuelto a esa analfabetización ¿no? que, que nos expone tanto a manipulaciones de pensamiento o a agresiones directamente.